Tenemos una importante entrevista a través de Skype con nuestro senador Provincia Duarte, senador de la República, Franklin Romero, quien está con nosotros a través, vuelvo y repito, de Skype. Y con él estaremos conversando acerca de seguridad en San Francisco de Macorís. La verdad es que nos estamos siendo... Eh, Estamos impactados por estos hechos delictivos y estas situaciones. Y con él vamos a hablar de esto y algunos detalles más. Buenos días, senador Franklin Romero. Gusto de tenerte con nosotros. Muy buenos días, Francis, Yan Yan eh, y a los demás, que no veo quiénes están ahí, pero al resto, sí. a toda nuestra población, al país, al mundo, que lo sigue a ustedes a través de las redes y de los diferentes... Eh, Canales de cable y televisión Pues miren, eh, gracias por la invitación De verdad que es provechoso para nosotros contar con Puntos de televisión Que nos pueda dar la oportunidad para nosotros llegar a tantas y tantas personas Así que aquí estamos para responder a sus preguntas eh, Como un digno representante de este pueblo Bueno, yo en la primera época me retaste fuera del aire Que te hiciera la preguntita ¿A qué se debe que has estado en algunos programas de menor rating y nosotros ah. que somos en la televisión local y regional de qué mayor cruel. importancia, no nos has visitado personalmente? Ay, Dios es una preguntita. Y tú eres pues, mi senador y te defiendo. Qué pregunta más terrible? Pues sucede que, como sabes, de lunes a viernes nosotros estamos en Santo Domingo cumpliendo con nuestras obligaciones en el Senado. Eh, y se nos hace imposible en días de semana estar... Eh, en horas de la mañana en San Francisco de Macorís para atender cualquier programa tan visto como este. Eh, los otros programas de los que he estado han sido eh, por Skype, por Zoom y lo que ha sido presencial pues, ha sido fin de semana. De eh, todos modos, haremos un sacrificio para corresponder a esa invitación que nos honra que salga de ustedes realmente. Bueno, pues sí. gracias y estoy y estoy complacido con la respuesta. Senador, a propósito de los eh, actos delincuenciales que últimamente han estado, han estado muy de voz aquí en San Francisco de Macorís, aunque no es algo nuevo tampoco, vemos que se está llevando a cabo un plan de seguridad ciudadana aquí en este, en este pueblo. Eh, ¿Entiende usted que este plan eh, va a dar al traste con la, con la reducción de la criminalidad en este pueblo? Pues mira, este plan de seguridad, que no viene justamente por la lamentable situación que vivimos ahora en estos pasados días, en San Martín, eh, exactamente en rabo de Chivo, eh, no viene porque sucede esta situación. Este plan viene gestionándose, gestándose desde hace unos meses con, a través del Ministerio de Interior y Policía de intervenir eh, ...los 158 municipios de acuerdo a la tasa de inseguridad que tenga cada uno. Este plan justamente empieza como plan piloto en el sector de Cristo Rey, en la capital. Y ya venimos nosotros eh, conformando la Mesa de Seguridad Nacional y ustedes han estado presto atentos a esas reuniones, a esos encuentros que hemos hecho y lo hemos firmado de hace semanas atrás lamentablemente esta situación que pasa donde estos tres jóvenes valiosos pierden la vida, es eh, un hecho que a y sin precedente porque ha ocurrido otras veces. Eh, pues Lo que hace es que toca, llega a tocar fondo para lo que nosotros teníamos previsto hacer en un momento más adelante, tengamos que adelantar. Este plan de seguridad eh, nacional no solamente viene a enfrentar la criminalidad, la delincuencia, sino que también viene a crear oportunidades, a crear lugares seguros para nuestros eh, vecinos, principalmente en este sector que va a ser el primero, que se va a intervenir fruto de, de la inseguridad que tenemos. La, el municipio de San Francisco de Macorís tiene la tasa de inseguridad más alta del país, un 26.5% del por país del país, cuando, le, cuando a nivel nacional está entre un 10 y un 12, es por eso que ese plan que se está usando en, en Cristo Rey pues se escogió nuestro municipio para venir a, a ejecutarlo acá, Una cosa, el plan no es del país. Un, sí. un desastre como se ha querido decir a la persona que posee armas ilegales, porque el 80% de los crímenes que están ocurriendo son con armas ilegales sino que viene a a crear un ambiente eh, de, de seguridad en esta comunidad y en otras comunidades que vamos a intervenir. Y eso requiere de mucho más presencia policial, eso requiere de hacer las cosas en los barrios que son necesarios, como hacer la contener, iluminación, asfaltado, eh, canchas de tenis, clubes de madre, buscar unas 100, 100 carreras técnicas para nuestros jóvenes y crearles las oportunidades para que ellos puedan tener otra opción de vida. Senador. A mí me ha preocupado que en un hecho como este de San Francisco de Macorís, ya usted ha explicado que no se trata per se, sino que venía haciéndose el trabajo de seguridad, de la mesa de seguridad. Pero coincidió con que hay un reto, y ese reto es que precisamente el general local, el nuevo director de San Francisco de Macorís, nos había dado unas declaraciones el viernes justamente y que él entendía que no veía dónde, eh, que, la, que estaba muy estable San Francisco, y pareciera que le estaban dando una respuesta de reacción adversa a su opinión. Y lo está retando. Yo digo que para mí es un reto. Ahora, en este reto, y sé que tú conoces muy bien a tu pueblo, se dice que es infructuoso que luego del hecho, vengan a exhibir unos Swatch, uno, uno SWAT, eh, unos eh, operadores eh, de swat eh, sin ningún tipo también. de inteligencia. ¿Qué es lo que más era avisándole para que se movilizaran? Y hoy día están muy tranquilos y no ha habido ninguna reacción. No, mira, eh, primero eh, respecto a lo del general, tal como sabes, el general tiene apenas unos días acá, no tenía conocimiento de la situación que vivimos nosotros día a día en Francisco Macorís, que nosotros sí conocemos. Sí. Eh, eh, entonces quizá dijo que encontró el momento, el pueblo, una tranquilidad, pero no sabía los hechos, o quizá lo sabía, pero no lo mencionan, los hechos que habíamos tenido anteriormente. Anterior, o, que tienen mucha similitud. Que tienen mucha similitud y que quizá pueden estar entrelazados uno con otro. Sí. Eh, también, también los constantes tiroteos que teníamos día a día, noche tras noche. Sí. Eh, lo podemos escuchar todo noche tras noche. Entonces, sí. eh, ahí podemos darle ahí un punto de, de quizás, de desconocimiento, porque es nuevo en, en, en el territorio. Eh, respecto a la presencia... Sí. Eh, tenemos un problema con la comunicación con el senador. Ahí está. Parece que se ha desconectado el senador. Eh, vamos a ver si podemos hacer nuevamente contacto con él. El él, él estaba ahí, la, senador eh, iba Romero. a contestarme sobre la presencia de las de, de la Fuerzas Policiales de Especiales. Eh, vamos a esperar. Mira, que a, lo que eso, a lo que retorna el senador, y quiero que nos permitan concluir la parte de la historia para que aclarar, que per se no es que se le sindica a Haití la, la liberación de República Dominicana, no, es el establecimiento de la liberación de, los, de la esclavitud en la isla, porque se presume que al llegar la, el ocupante al territorio, se sitúa en el 9 de febrero del año 1900, 1822. Cuando, ah, bueno, ya tenemos aquí al senador. Entonces... Eh, Continuaré no sé, más la fue la comunicación, sí pero usted decía que ya ese trabajo de inteligencia se venía haciendo pero trabajo de inteligencia pues no son públicos por no, eso es sí. que se escoge este municipio eh, desde antes de ocurrir estos hechos porque ya había una investigación eh, al respecto Mira, eh, yo sé que hay mucha incredul incredulidad porque la gente dice que siempre es como un hallante vamos a decir que se había hecho antes sí había pasado eso pero era porque no había una integridad de toda la sociedad de todos los eh, sectores eh, y las fuerzas vivas de aquí de San Francisco de Macorís, ahora está todo el mundo integrado, está el gobierno que tiene la voluntad política de que esto cambie, están los diferentes ministerios responsables de esto, como el Ministerio Interior de Policía, está la alcaldía, está la gobernación, está el Senado, está el comercio, están las juntas de vecinos, están los grupos populares, los movimientos barriales, las diferentes iglesias, entre todos, estamos, hay un grupo, hay una integridad ahora, todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos que aportar, no solamente es a la policía, no solamente es a los jóvenes en los barrios, ahora hay que integrarse todas las juntas de vecinos, en la, las, en las comunidades cercanas por igual, porque cuando tú haces un, una intervención, pues se mueven a otro lugar, Sí. Entonces tiene que haber un conocimiento de todo. Es una sí. responsabilidad que todos tenemos que tenemos que jugar porque está la salud, la salud realmente del pueblo. Y Cuando digo la salud no hablo de la salud solamente del covid, hablo de la salud moral, hablo de la salud económica, hablo de desarrollo, hablo de todo. Sí. En, en Senador, eh, una pregunta ya en la parte final de la entrevista. Eh, no cuál... ¿Cómo? No se vayan tan rápido. No, es que Este equipo de producción es terrible, nos cortan en el aire. Eh, Un programa caro. Sí, muy caro, eh. este es el tiempo aquí es oro. Eh, senador, ¿cuál es el primer paso que, que piensa dar verdad, este, este eh, proyecto, este plan de seguridad en ese sector de San Martín? Mira, lo primero ahora, fruto del acontecimiento que de tiene la vida de estos tres jóvenes, es cuidar con los responsables de este crimen. Eso es lo primero que tenemos que hacer es de inmediato. Una pregunta. Y ya está esta investigación, ya hay mucha información, eh, no podemos hablar ni divulgar nada al respecto, pero ya hay mucha información al respecto que va a llevar con el apresamiento de las personas responsables eh, de este cruel no. asesinato. Ya, eh, primero que pueda que el plan de seguridad, como te dije, empieza con un desarme voluntario de las personas que quieran... Entregar sus armas sin ninguna sanción. Armas ilegales, estamos sí. hablando, claro. Luego intervenir el lugar con presencia policial, con presencia policial, militar, para dar la seguridad a las personas que pueden sentirse seguros, Luego de esto viene entonces lo que es la iluminación de todas las calles y callejones del sector. Eh, venimos a asfaltar, a dar calidad de vida a la gente, si necesitan agua, llevar el agua. O sea, es un plan, iniciativa que el gobierno tiene. Eh, trabajando desde antes de no llegar al gobierno eh, y aparte de todo crear lugares de ocio, lugares de deporte para nuestros jóvenes en Cristo Rey instalamos 100 mini canchas eh, de, de, de basquetbol entonces nosotros vamos a traer esa oportunidad a nuestros jóvenes y como te dije, hay una voluntad política, hay una decisión de todos y estamos asumiendo todos los francomatorizanos en todas las vertientes, estamos eh, trabajando con este plan. Bien, bueno, muchas gracias, gracias por su tiempo y feliz resto del día y que tenga buena gestión como siempre lo hace. Anunciarles que hoy justamente viene una delegación del Banco de Reserva ya a dar el toque final a, al local donde se va a instalar la sucursal en Senoví. O sea, a las 10 de la mañana tenemos un encuentro ahí, ya usted sabe que estamos gestionando para que venga el desarrollo de nuestra gente. Muy, ah, muy bien. Gracias al senador Franklin Excelente. Romero. Y recuerden vacunarse, porque es lo único que nos va a sacar hacia adelante. ¿Ya te vacunaste la tercera? Pues bueno, la tercera de que me toque, me la voy a poner. Está bien. Bien. placer. Ahí está. Bien. Eh...